muy buenas amigos vengadores y vengadoras bienvenidos a toxic game channel eh, yo soy tox gamer y vamos a hablar de muchas eh, de las noticias más relevantes eh, que llevan toda la semana martilleando un poco la cabeza de todos nosotros entre una de ellas bueno la más graciosa es he olvidado hablar japonés por parte de sony pero vamos a dejarnos de broma con Sony y con el tema de Activision, porque lo vamos a tocar también la, la última, la última, que no viene a ser más que la penúltima, porque siempre habrá otra más después, pero bueno, x no va a asistir al E3, eh, tendrá su propio evento, será el 11 de, de junio, si no estoy eh, equivocado, el 11 de junio, y luego habrá otro especialmente dedicado al Starfield ¿Cómo lo trata la prensa? Cuando Starf eh, los de Bethesda dicen ya tenemos... Eh, porque antes no había una fecha de... ¿De cuándo van a sacar el juego? ¿Lo van a sacar el 2023, sí, pero ¿cuándo? Bueno, pues dan la fecha y el titular es tal que así Starfield se retrasa hasta septiembre se va a retrasar algo que no en fin piperos niños rata de la prensa y esto es para darle evidentemente hype al juego y que la gente pues ya vea un trabajo mucho mejor del que ya hemos visto por si no nos hemos impresionado ya con lo que hemos visto de el juego bueno esto y que nintendo tampoco va a ir eh, Parece ser que los únicos que van a asistir, eh, según IGN, son los de Ubisoft, los cuales no van a ser comprados por, por Sony, tranquilos. Sony no compra nunca nada. Eh, no lo digo con segunda, nunca compra nada. Y cuando compra, <ríe> cuando compra, vaya compra más rara, como la de Bungie. Pero bueno, eh, sigamos con el tema de... Eh, con, con otros temas, ¿no? Por ejemplo, el de Square Enix. Square Enix sale al paso diciendo, bueno, sale al paso, está contándonos sus penas, llorándonos, diciendo de que hay que ver qué mal ha salido los muchos títulos eh, y admite el fracaso del juego con Force Poké y otros títulos pequeños y medianos que, según ellos, no, no funcionaron tan bien o no fueron tan bien como ellos eh, pensaban. Alguno podría decir. Bueno, pues que se dejen de NFTs. <ríe> eh, olvidaos, porque ya sabéis que el dinero prima más y es lo más importante y entonces eh, ahí están insistiendo con el tema del blockchain. Square Enix, apuesta por el blockchain en los juegos a pesar de las críticas y de los malos resultados financieros. En fin, de, después de todo lo que hemos dicho, todavía persiste. ¿Esto qué significa? Pues perder juegos con, como Tomb Raider. Espero que no. Pero que le, eh, están haciendo unas cosas eh, que lo están abocando a una situación muy negativa. Aparte de que no llega a vender tanto, luego se ponen tontos y dicen... Eh, no vendo el juego o sea, en Xbox, si vendieran el juego de Final Fantasy VII en Xbox, ya no digo que lo pongan en el Game Pass, digo que lo, que, que lo vendan, ganarían dinero, a estas alturas me está dando la impresión de que Square Enix está como Ubisoft, en un plan en el que la gente que está más arriba está únicamente pensando en el dinero más que en los videojuegos y que, como solamente piensan en los, en el, en los billetes y no en los videojuegos, como digo, pues te saltan con cosas como el otro día el de Ubisoft diciéndole a sus trabajadores que, oye, o trabajáis más o seréis ustedes los culpables de que a Ubisoft le vaya mal. Y a veces, eh, me parece hasta abusivo, incluso para con, los, para con las personas que que están trabajando allí, ¿no? O sea, una manera de utilizarlos un tanto despreciable. Vamos a seguir con noticias un poco más amenas. Bueno, eh, primero, eh, Sony no va a comprar CD Project, que, que lo volvemos a repetir, que Sony no compra nada, ¿vale? Así que lloros pineros para el fin de semana. No. Lloros piperos para todo el año bueno yo los primero es que, es que estáis todo el día es que estáis todo el día llorando leches que tampoco no es que no es que lloráis ahora sí, no es que lloráis todos los días es que todos los días igual con, con, con esta gente todos los días igual va a hacer esto peor que un que un cursillo de verano con irene montero bueno eh, <ríe> de verdad eh, ahora sí que nos vamos a meter en harina como decía bueno, otra gran noticia que yo también tengo muchas ganas de jugar a este juego, el Mighty eh, esto que son los pequeñitos eh, el Mighty Doom no sé si lo tengo aquí, aquí lo tengo aquí lo podéis ver, un millón de gente que se ha pre-registrado, ¿no? se ha registrado previamente al juego de Mighty Doom le tengo muchas ganas tengo muchas ganas de, de probarlo. Eh, y además queda aún queda tiempo para prepararos el 21 de marzo. Había eh, queda tiempo. Quedan 10 días. Os quedan 10 días y ya lo podremos disfrutar todos. Ahora vamos con el tema de Activision Blizzard, que como digo, lo quería dejar para el final. Porque primero no es muy de mi agrado el tema por todo lo que conlleva detrás eh, Activision arrastrando eh, los problemas jurídicos que tienen, eh, ya tanto además contra el Estado de California, que esto no es como si te denunciara un particular, estamos hablando de que es el propio Estado, California que no es por nada pero es incluso hasta creo que es más grande que España y no se vuelve el loco de la noche a la mañana y dice voy a denunciar a Sony, no, voy a denunciar a Activision Blizzard, no, para que ellos llegaran hasta ese punto ha habido dos años de investigación en las que no solamente han encontrado lo que querían, lo que digamos se esperaba que iba a haber porque ellos buscaban eh, contratos mm, desiguales pero luego empezaron a encontrarse una serie de cosas que cada una era peor que la otra y hablo de mm, lo que Bobby Kotick llama la, llama la eh, cultura de la fraternidad que no es más que abusar y acosar a compañeros y tratarlos como si fueran mierda amén de no pagarles igual ha habido capítulos bastante oscuros de hecho hubo un suicidio por parte de una compañera que fue con un compañero a una reunión con otros de Activision Blizzard y la chica se suicidó por un tema de ya sabéis de fotos porque se hacen fotos y, y no quieres que salgan esas fotos porque hubo una fiesta en fin cosas muy turbias que solamente empeoraban la imagen aún ya deteriorada después de más de 22 años ¿eh? estoy hablando de que los fundadores digamos de blizzard y los fundadores de activicio eh, o cofundadores que ya no están y que ahora empezaban a hablar y, y han empezado a decir sí algo de cuando yo me fui algo había Pollo. cuánto tiempo lleva esta gente con esa cultura de la fraternidad bueno pues todo esto lo tienen que llevar a muy metido y muy escocido los que conforman el 6% que no quieren que sean adquiridos por Microsoft que me imagino que serán altos ejecutivos y todos los que han formado parte del problema, saben que van a rodar cabezas y si ya de antemano Bobby Kotick ha dicho, pero a mí me tenéis que pagar 300 millones, que recuerdo yo todavía cuando un, un pipero me dijo, pero ustedes tenéis que pagar 300 millones más, y qué primero, Microsoft se ha gastado mil millones en la compra de Activision Blizzard. Los únicos que están poniendo contras a esa compra, evidentemente, son los de Sony, que no son capaces de hacer un Call of Duty por ellos mismos, evidentemente. Necesitan, como siempre, que otros se lo faciliten. Y si puede ser, ni siquiera sin comprarlo. Porque aquí volvemos, volvemos al tema de eh, de, de la información y cómo te dan la información. Los de Level Up. Por ejemplo, dice la guerra que hay entre, entre Sony y Microsoft por la compra de Activision Vital. ¿Cuál guerra? Señores, ¿cuál guerra? ¿En qué momento, en qué lugar ha dicho Sony alguna vez de que fueran a comprarse? Y cuando saltó todo esto de la denuncia por parte del de, de Estado, por el Estado de California. es la propia administración. Que, que, que se les meta a la cabeza a muchos que el, est el Estado, la Administración, no se mete en estos berenjenales si no tiene las cosas bien atadas. Porque van, tienen más que perder si lo hacen mal. O sea que delito hay. Y delito contra el fisco, ¿eh? Delito contra la hacienda pública porque es un delito. Eh, ya no solamente... Ellos iban buscando el tema de, de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y la encontraron. Pero es que aparte encontraron un montón de cosas más. También cuando empiezas a tirar de números, de empiezas a pedir papeles y vas viendo que ah, tú que has hecho esto para evadir, para evadir impuestos, para no notificar de que has recibido tanto dinero, porque explícame también estas cuentas y estas otras y tráeme todo lo, todos los papeles y así poco a poco investigando durante dos años es como con pruebas sólidas y contundentes es como un estado llega hasta el, la denuncia formal contra Activision Blizzard y ahí es cuando llega Microsoft llega después de, de esto que acabo de comentar que dice los accionistas de Activision Blizzard fueron directamente al CEO Bobby Kotick y le dicen queremos que dimitas algo normal por otra que, algo normal si la cosa está en esta situación será porque tú lo estás haciendo muy mal no bueno pues el tío se planta y dice, yo no me voy. ¿Qué pasa? Que los que se lo estaban pidiendo eran los accionistas. Y los accionistas le dijeron que tú no te vas, pues me voy yo. Se fueron, o sea, no había habido una caída tan enorme de acciones como aquel día. Vino Jim Ryan a, a decir, yo quiero comprar.. No, fue Microsoft. Y gracias a Microsoft es que todavía hay un calotitín, porque si no estaríamos perdido, perdidos eh, en el sentido de que Activision por sí sola no puede mantenerse. Si por alguna razón, y ahora vamos a explicar por qué, eh, yo ya lo había dicho ya varias veces y siento de decirlo, y además lo vamos a escuchar de Level Up, fijaos, ¿eh? Lo vamos a escuchar de la voz del trash. pues ya, no lo vamos no, no, el tras no será el que dice ¿Dónde están los juegos? Cuando le preguntaron ¿dónde están los juegos de de Sony Y se quedó con la, con la pantalla azul de Windows ahí como ¿Los, los juegos? ¿Es que, ¿Es que es una consola de videojuegos? Ah, yo creía que era, yo creía que era un karaoke Bueno, eh, o para jugar al FIFA nada más eh, Lulu Cheng Nuestra heroína Directora de publicidad y de guión de Activision Blizzard, que ya hemos hablado de ella en este canal, dijo que eh, si Sony se salía con la suya, fíjate las palabras además que, que utiliza ya eh, dentro de la cordialidad y la educación, ¿no? pero dejándolas caer bien como bombas atómicas. Eh, en la última reunión con Jim Ryan en Bruselas, eh, esto lo explica Luluchen, en, en su propio Twitter y se lo explicó a los de Microsoft, evidentemente. Dijo, mirad, Jim eh, Ryan se levantó, dijo, yo, no, nosotros no queremos ningún tipo de acuerdo, nosotros queremos eh, que no haya una fusión entre Activision Blizzard y hasta queremos bloquear esa fusión. Por eso os he dicho en otros vídeos hablando del tema de activision que la intención de sony es evidentemente la de la de que de que no sea comprada pero que no es intención comprarla por ellos sino que se quede tal y como está si ustedes tenéis problemas ustedes me da igual pero ustedes no os vayáis con micrófono bueno no sé qué es lo que pensáis ustedes después de todas las troperías que hacen con el final fantasy y con Capcom, todo eso que vamos a tener que, que... De lo que se va a hablar mucho, por cierto. Eh, aunque ahora más que nunca me gustaría ver los contratos desde el 2012 y no desde el, do, desde el 2019, como le ha dicho la FTC, porque Sony oculta mucho. Sony no quiere dar esos papeles, no, no puede venir y decir que se ha olvidado de hablar japonés. <risa> Es que son ridículos. Ya llegan a un punto en la ridiculez. Pero yo no me quedaría con la tontería. Porque mmm, es que cuesta mucho de pensar de que hayan dicho eso. Sí, lo han dicho. Eh, ¿Son idiotas? No. Lo que pasa es que se hacen los idiotas. Se están haciendo los idiotas. No sé a quién van a convencer. Seguramente a muchos de sus consumidores. De sus, de sus consumidores, de sus usuarios los convencerá pero a la hora de la verdad está demostrando Sony que no solamente no es capaz de competir sino que además necesita eh, valerse de, de maña de contratos extraños de navegar un poco a... En contrasentido, todo para el mismo fin. Así que nada, amigos, eh, espero que, <ríe> que esta chapa que os he dado, 22 minutos bueno, habría que recortarlo un poco, pero bueno, tampoco eh, os, ve, os veo, en el próximo gameplay que vamos a hacer dentro de nada, dentro de, de, de unas horas, ¿vale? Eh, bueno, dentro de unas horas, aunque yo lo programaré para que lo veáis. Después de este vídeo, ¿vale? Nos vemos. Entonces, Game Channel. Hasta la próxima, amigos.